Desde el domingo salió de su residencia a una actividad laboral en un restaurante de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Desde entonces se desconoce su paradero. Se trata de Starling Bautista, de 27 años de edad. a, a las 8, iba para una actividad de trabajo, el trabajo donde era el cura, y él no llegó a la actividad. Nosotros pasamos de trabajo a preguntar por él.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 No, porque yo no vivo con él. Anteriormente, ¿él ah, había eh, desaparecido por el días de la casa? ¿Había salido sin decir nada? No, él nunca había salido así, por, por eso venimos aquí de una vez. ¿Dónde, ¿Dónde residen ustedes? En, en Vistel Valle, en el sector William Messi. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.